Muchas gracias. Ah, quiero darles nuevamente la bienvenida. Soy Jamal Connor y facilitaré la sesión informativa de hoy. Si necesitan la traducción al español durante esta sesión, nuevamente si, eh, se les va a proporcionar el audio y también les vamos a dejar instrucciones en nuestra sesión de chat que les permitirá hacer clic y continuar en la presentación. También quiero uh, recordarles a nuestros oradores que hablen lentamente, ya que la sesión de hoy se está traduciendo sin. Y, uh, acompañándolo, hoy tenemos a, a Alma Castro, nuestro superintendente, John uh, Nuestro uh, de, do, la doctora Shana Tildes, el director comercial Gregory Fromm, y el superintendente asistente de recursos humanos, el doctor Brian Lucas. En este momento quiero invitar a la doctora Castro para que digan unas palabras. Buenas noches, buenas noches, familias de Linwood y comunidad de Linwood. Quiero agradecerles por participar en la sesión informativa de hoy. Reconozco que esto es un tema complejo que afectará a todas nuestras vidas. Entonces, es importante que comencemos hoy la conversación sobre estos impactos para usted, para nos, a su familia y para nuestros estudiantes. Hoy uh, esc escuchar sobre los pasos que estamos tomando para remediar los problemas de construcción de Linwood High School y cómo planeamos acomodar a nuestros estudiantes. Me gustaría asegurarles que la junta directiva está comprometida Comprometida a resolver los problemas en New York High School de manera rápida y responsable y vamos a responsabilizar a los que sean, re, resulten responsables. Me gustaría agradecer a nuestra comunidad por su firme apoyo mientras abordamos estos problemas juntos. Nuevamente los invito a que continúen participando en sesiones informativas y que compartan sus preocupaciones. Gracias por su participación en esta reunión informativa y los inviten a que continúen participando en estas reuniones y que compartan sus inquietudes. Gracias y buenas noches. Gracias y buenas noches. Ah, muchas gracias. En este momento voy a presentarles a nuestro superintendente, el Dr. Crossway, quien brindará una descripción general de la sesión de hoy. Dr. Crossway, gracias, señor Corner uh, y buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy y muchas gracias um, a la doctora Castro, miembro de la Junta, por acompañarnos. Gracias por su apoyo y su liderazgo para la comunidad de Lingwood. Uh, quiero recordar a todos nuevamente antes de que comencemos la presentación que si hacen clic en chat, en el chat, pueden, pueden encontrar la presentación en español también para que pueda seguir esta presentación en inglés y en español. Y también tenemos la interpretación disponible en español. Entonces volvemos a repasar estas instrucciones en español, señor Corner. Sí, claro. A uh, Claudia. ¿Quiere dar las instrucciones en español? Sí, claro. Un recuerdo, recordatorio que la sesión se está transmitiendo en inglés y en español. Siga las instrucciones en la pantalla para escuchar la presentación en español. En el fondo de su pantalla, haga clic en interpretación para las opciones de audio y por favor diríjase al, al foro de chat para nuestro enlace a la presentación de esta noche. Muchas gracias, Claudia. Uh, doctor Crossway. Gracias, Claudia. Entonces, nuevamente, buenas noches a todos y nuevamente gracias por asistir a la sesión de hoy. En primer lugar, espero que usted, su familia y sus seres queridos se encuentren bien. Como dijo el, do, do, el doctor Castro, sé que habrá muchas preguntas y haremos todo lo posible para responder tantas como podamos hoy, pero también tendremos. Perdón. En múltiples oportunidades para que comparta sus inquietudes y nos dirija sus preguntas. Hoy les brindaremos un resumen de los problemas que enfrentamos y nuestros planes de instrucción actuales para el año próximo año y al final de la reunión tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, no tiene que esperar hasta el final para enviar sus preguntas. Por favor, cual, en cuanto las tenga, eh, ingreselas en el chat.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 Rápidamente lanzamos una revisión para determinar el alcance de los problemas en el campus y el, las reparaciones necesarias. Además, hemos trabajado en estrecha colaboración con la División de Arquitectos del Estado de Calif California, también conocida como DSA, para abordar estas inquietudes. Nuevamente, una vez que los SOFIT se identificaron como preocupantes, nuestra Junta actuó rápidamente nuevamente para contratar a una empresa y en exceso de precaución para quitar los SOFIX del techo.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 Seguido por el 12 de noviembre, una reunión donde nuestra junta aprobó un acuerdo con la empresa de ingeniería para evaluar el estado de varios elementos aéreos en el campus de Lingwood High School para obtener un poco más de información sobre la reunión de la junta del 8 de octubre. La Junta de Educación celebró acuerdos con ser de servicio con AP Construction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 Y todas las decisiones van a anteponer la seguridad de los estudiantes y del personal. Al día siguiente, el lunes 25 de enero, nos reunimos con nuestros directores de la escuela respecto de los cambios y nos reunimos con el personal de Linwood High School y el personal de Linwood Middle School. El día siguiente se notificó a las familias que las preocupaciones estructurales eran serias y que se estaban desarrollando planes para trasladar físicamente la instrucción fuera del campus de Linwood High School mientras continúa la, la investigación y se realizan las reparaciones. Nuestro distrito está planeado tras, a trasladar toda la instrucción de los estudi estudiantes de Linwood High School a otro campus durante el año escolar, durante 2020. 2021 y 2022, lo que afectará también a, a los estudiantes de la escuela secundaria y primaria. Por favor, tengan en cuenta las siguientes uh, fechas de sesiones informativas, informativas que ya hemos realizado y sus respectivos temas. Cada sesión de información ha sido grabada y estará disponible en el sitio web del distrito en inglés y en español. A lo largo de esta transición, proporcionaremos actualizaciones periódicas a ustedes, a nuestra comunidad, y vamos a compartir información nueva a medida que esté disponible a través de variedad de plataformas que incluyen nuestro sitio web con las sesiones informativas como esta, así como a través de nuestras redes sociales. Nuestro distrito también recopilará comentarios a través de una encuesta digital que se enviará a las familias de Linwood este mes también. Como siempre, me gustaría agradecerles por su firme apoyo al Lingua Unified mientras trabajamos juntos para crear los entornos de aprendizaje más sólidos y nos esforzamos por asegurar el éxito de todos nuestros estudiantes. Por favor, tengan en cuenta que al final de esta sesión, responderemos a cualquier pregunta que publiquen en el foro de chat de Zoom. Entonces, por favor, sigan enviando sus preguntas. No esperen hasta el final para enviarlas hasta el final. Pueden enviarlas en inglés o en español. Y esta ya concluye mi parte de la presentación. Gracias, doctor Crossway. Creo que voy a voy a dar las instrucciones de traducción nuevamente. En caso de que hay personas nuevas que hayan um, se han conectado a la reunión. Entonces, si quieren prestar atención aquí a la pantalla, tenemos uh, traducción en audio en nuestro chat. También tenemos una liga que los lleva a la presentación en español que, para que pueda seguir la presentación. Entonces, Claudia, si puedes dar esas instrucciones, por favor. La presentación se está transmitiendo en inglés y en español. Para ver las opciones de interpretación, por favor veas hasta al fondo de su pantalla y haga clic en interpretación para las opciones de audio. Ahora también, por favor, si sí, uh, diríjase al foro de chat para ver el enlace de nuestra presentación en español. Muchas gracias. En este momento me gustaría presentarles a Greg Fromm. Eh, él les va a brindar más in más información sobre los problemas de construcción. Muchas gracias, uh, Jamón.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 Aquí les mostramos una lista de proyectos completados y pendientes en sitios entre todo el distrito. Ahora le regreso la palabra a Jamal. Ok, muchas gracias, señor Fromm. Ahora solo quiero recordarles a todos nuestros oradores que continúen hablando lentamente para el beneficio de nuestra traducción simultánea. Y también quiero recordarle a nuestra audiencia que continúen viendo sus preguntas en el chat. Y también hay una hay unas hay una función de preguntas y respuestas que puede usar. Yo ya empiezo a ver algunas preguntas, entonces vamos a abordar estas preguntas al final. Ahora me gustaría presentarles a la doctora Shauna Dinkins, quien destacará los planes actuales del distrito para la realineación. Doctora Dinkins, buenas noches. Gracias por acompañarnos esta noche. Ahora que hemos proporcionado antecedentes sobre los problemas de construcción, describiremos los cambios de instrucción para el próximo año.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 Uh, que sean sexto grado el próximo año. Los estudiantes de Lincoln y Marshall que ingresan al sexto grado permanecerán en sus campus de la escu de escuela primaria. Esto es el resultado de las limitaciones de espacio previstas en las escuelas secundarias que son causadas por la necesidad de trasladar a los estudiantes de Linwood High School de su campus al campus de Linwood Middle School. En, en el 2021-22 se aumentará el personal docente en Lincoln y Marshall para acomodar la incorporación de estudiantes adicionales de sexto grado. Además, el distrito está comprometido a brindarles a nuestros estudiantes de sexto grado en estos campus un plan de estudios riguroso apropiado para su nivel de de su nivel de grado. También creemos que este cambio también puede beneficiar a los estudiantes porque puede brindar continuidad en la instrucción y apoyo adicional para los estudiantes jóvenes que son desplazados durante el último año por la pandemia de COVID-19. Se compartirán más detalles sobre este cambio y cómo se relaciona con nuestros estudiantes de primaria a medida que estén disponibles. Ahora le devolveré la palabra a Jamal. Muchas gracias. Gracias, doctora Dinkins. Y, y también quiero agradecer a nuestra audiencia por escuchar nuestra presentación. Tenga en cuenta que si bien muchos de los detalles de estos planes aún están pendientes, seguiremos enfocados en nuestro objetivo, que es hacer lo mejor para nuestros estudiantes. Continuaremos brindando actualizaciones periódicas y transparentes a nuestra co a comunidad media que haya información disponible en el sitio web de la escuela y del distrito. En, ahora compartiremos algunas de las preguntas que ha enviado y en, para nuestra sesión de preguntas y respuestas y los responderos lo mejor que podamos antes de que el comenzar me gustaría recordar que si tiene preguntas complejas o personales puede enviarlas a meetingquestions@mail.usd.edu y les, uh, tendrán una respuesta directa y privada y para aquellos que pueden estar viendo esta sesión en una fecha posterior también les recomendamos que envíen sus preguntas a esta dirección y por último por lo que sea, no podamos responder su pregunta. Por favor, envíenoslo por correo electrónico para que sea respondida. Entonces vamos a, a ir al chat. Ah, también les quiero anunciar que el chat está abierto en, en cualquier momento. Si es que tiene alguna pregunta, entonces siéntase con la libertad de enviar cualquier pregunta. Tenemos un comentario primero y dice muchas gracias por todo lo que están haciendo. Lo están haciendo muy bien. Les agradezco su trabajo y aprecio todo esto hacia los estudiantes, a los padres. Los felicito. Muchas gracias por esto. A agradecemos mucho su paciencia y entendimiento durante esta transición. A ver, veamos esto aplica para los que están entrando a sexto grado. Pueden aclararlo, por favor. Doctora Jenkins puede contestar este para dar un poco de claridad. Entonces, si actualmente tiene un estudiante que va a, ser, uh, va a entrar a sexto grado, eh, es, afecta principalmente a los de quinto año que están en Lincoln y Marshall. O sea, si su hijo es, eh, eh, tiene, está en el sexto grado y está pasando a la escuela secundaria, eh, yo les puedo decir cuál es la escuela. Es. No sé qué escuela asista su hijo, pero puedo nombrar algunos de estos. Si su hijo va a Abbott, Taylor, Lindbergh, Twain, Rosa Parks o Wilson, entonces su escuela va a ser Hustler para el año que entra. Si su, su hijo asiste a Lugo, Roosevelt, Washington o Will Rogers o no, no, no, no Lincoln o Marshall, pero pero si es Lugo Roosevelt, Will, Will Rogers o Marshall, su hijo, será asignado a CCMs. A si quiere cambiar esto y si pas, van a nuestro sitio web, ahí pueden solicitar una transferencia a la escuela que ustedes deseen. Gracias, doctora Dinkins. Una pregunta entró en, en lo que estaba contestando. Si sí, mi hija, mi hijo va a Helen Keller, ¿a dónde irá para el séptimo año? A Hustler. A Hustler Middle School. Muchas gracias. También veo algunos de nuestros asistentes han levantado la mano. Quiero recordarles que si tienen una pregunta, vamos a contestarle estas en nuestro chat o en nuestra opción de preguntas y respuestas. Yo, o sea, voy a Voy a, voy a repetir las instrucciones en español para asegurar que todos estén recibiendo la información. Entonces, Claudia, me pueda, puede repetir estas instrucciones. Claro, un recordatorio que para, por favor, puede seguir las instrucciones en la pantalla para ver, para escuchar la presentación en español y hacia el fondo de su pantalla. Por favor, haga clic en interpretación para las opciones de audio. Y, y por favor, uh, eh, diríjase al foro de chat para el enlace de nuestra presentación en español. Ok, thank you so much for okay muchas gracias. Our next La siguiente pregunta. ¿cuánt, ¿Cuánto? van a tardar las reparaciones en Newwood High School? Señor Fromm, ¿quiere contestar yes. esto? Sí, una vez que la inves, se complete la investigación y sepamos qué es lo que se tiene que reparar, entonces tendremos un calendario para que podamos comunicárselo a la comunidad. All right, thank you for that. Muchas gracias. We have a here. Tenemos una pregunta aquí. ¿Qué pasa con los estudiantes de Hasler y de Wilson, de la escuela Wilson de primaria? Doctora Jenkins quiere contestar Sí, Wilson de primaria se iría a Hostler y nuevamente, si solicita un cambio o quisiera un cambio, puede ir a ir a, a, a nuestro sitio web y ahí hay una opción para que pueda cambiar a la escuela comprendemos que algunas familias que, que pueden estar más cerca de una escuela que otra y vamos a acomodar esto dependiendo del espacio. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de un padre que es muy común. Actualmente mi hijo va a LMS y él es de séptimo grado. Una vez que regresan a la escuela, podemos es seleccionar la escuela secundaria a la que asistirá doctora Jenkins. Entonces, sí, actualmente tenemos la mayoría de nuestros estudiantes de Linwood Middle School de séptimo grado y los que están entrando a séptimo grado asignados a Hustler, si desean cambiar esto, puede hacer una solicitud en nuestro sitio web. Hay una liga y puede solicitar la transferencia a CCMS. Gracias, doctora Jenkins. Otra pregunta muy común. ¿Cuándo vamos a regresar a la instrucción en persona? Doctor Crossway quiere contestar esta pregunta. Sí, muchas gracias, señor Corner. Esta es una de las preguntas que simplemente cambia, la, la respuesta cambia de semana a semana. Y apenas ayer la, la, la, el Departamento de Salud y, y el Condado de Los Ángeles de Educación um, y ha, ha bajado tanto esta tasa que las escuelas primaria ahora pueden uh, a apoyo en persona para los estudiantes, pero aunque esto ha sido las tasas, hay otros factores que debemos de considerar, que los cuales incluyen las familias. Entonces queremos conocer lo que ustedes piensan como familia. Cuántos de ustedes están pensando que sus hijos regresen a la escuela por necesidad o por cualquier otra razón. Entonces vamos a estar enviando otra uh, encuesta para ustedes para que tengamos esta información. Hemos estado proporcionando apoyo en persona en, en grupos pequeños y tutoría y también cuidado infantil, pero lo tenemos en, en lo tuvimos que parar en enero y febrero y con los y en ahorita como estamos queremos regresar estos recursos. Y lo otro es que también queremos continúan las conversaciones con nuestros maestros, con nuestro um, personal para asegurar que ellos están listos para regresar porque son otros de los factores que debemos tener en mente a medida que regresamos a los estudiantes y al final queremos que regresen los estudiantes con, con la, con, con, de manera segura, no solo para ellos, sino para nuestro personal. Entonces, cuando reciban la encuesta, déjenos saber si esto es algo que ustedes necesiten para que por para que podamos apoyar en nuestros esfuerzos y con esto también sepan que en diciembre estamos planeando aumentar, desde diciembre estamos a, a, a ofrecer apoyo para estudiantes y estamos esperando que tendremos opciones en personas, opción híbrido y también uh, aprendizaje remoto a distancia también. Entonces, en este momento no tengo una respuesta definitiva, pero nos estamos acercando y estamos más optimistas de que vamos a poder continuar uh, brindando más apoyo en persona para los estudiantes. Muchas gracias, doctor Crossway. También quiero recordarles a todos que también tenemos nuestro correo electrónico meeting questions arroba MyLUSD.org. Uh, Quizá se les ocurra alguna pregunta y que nos lo quieran enviar. En cualquier momento nos lo pueden enviar y les responderemos. Nuestra siguiente pregunta es, ¿eh, mi hijo que va a Fireball, ¿se verá afectado? Entonces, estamos hablando de un estudiante de Fireball, doctora Tinkens. No, los estudiantes de Fireball o Ciroball, están bien. A menos de que quieran una transferencia, pero si su hijo actualmente asiste a Fireball, ellos no se ven afectados por esta transición. Y hablando de transferencias, o sea, ¿cuánto tiempo tardará la transferencia y cuándo podemos empezar a llenar las solicitudes? Entonces, las transferencias están disponibles inmediatamente. Se procesan en medida que en, las entran. Entonces, no tenemos un límite de tiempo en la aplicación en cuanto a la solicitud. Pero si ya saben a qué escuela quieren, uh, desean, por favor a, eh, entren al sitio y háganle clic E internamente nosotros haremos estos cambios y luego en los siguientes 10 a 12 días estamos tratando de que se envíen los paquetes de registro debido a esta transición. Entonces también deben de estar recibiendo esto próximamente. Muchas gracias. Mi hija va a sexto grado en Washington, pero el año que entra César Chávez tendrá que ten, tendrá que hacer esto. Tengo que hacer algún papeleo, llenar papeleo o la escuela se encargará por, de, por ella. Entonces, si Perdón, yo era la pregunta para mí. Ah, perdón. En si, si su estudiante va a Washington, en su siguiente escuela de secundaria es de DCMS, CCMS, entonces se van a pasar automáticamente, pero si sí hay un proceso de registro que tiene que hacer esto, hay orientación durante el verano, pero debido a la transición, queremos hacer esto antes. Entonces haremos esos anuncios en cuanto estén listos estos paquetes de registro. muchas gracias y veo que tengo algunas le manos levantadas. Quiero recordarles que los que tienen su mano levantado para hablar. Sí, por favor puede enviar eso a, a la, nuestra opción de chat aquí y les contestaremos la pregunta. Había otra pregunta. Es más bien un, en, es un comentario. En mi opinión, para minimizar la exposición a COVID, dos o tres días en persona en la escuela estaría bien. Un grupo podría ir dos días y otro grupo otros tres días. Y luego la siguiente semana. Eh, intercambiar estos grupos. Doctor Crossway o oh, doctora Dinkins quiere contestar esta este comentario. Sí, eh, sí, sí. Yo creo que puedo también contestar la segunda pregunta. Entonces, cuando hablamos de regresar a los estudiantes a la escuela en persona, no vamos a tener un salón con veinticuatro o treinta estudiantes. Eso no va a pasar hasta en mucho tiempo y yo no quiero porque esto es serio. Entonces, para que nosotros podamos seguir los protocolos de seguridad, tenemos que tener menos estudiantes en el salón al mismo tiempo. Entonces, en este momento, el número de muchas de nuestras uh, clases serán 10 a dos estudiantes. y algunos de, uh, padres deciden mandar a sus estudiantes o pueden tener este um, Mo opción híbrido puede ser 10 a 12 estudiantes, pero en algunos casos puede ser, por ejemplo, en, en el futuro puede ser un poco más grande porque va a ser afuera de educación física, y, pero... Pero los, cuando los estudiantes están adentro, los números van a ser menores. Los protocolos de seguridad en Leighwood van a ser los mismos en todo la, el condado. Todos deben de usar cubrebocas en todo momento. Vamos a tener un número reducido de estudiantes en los salones para mantener la, la distancia de seis piezas recomendada. Nuestras fuentes de agua están apagadas. Entonces, tenemos dispensadores de agua que no se tiene que tocar, eh, para, que ellos, para que cada quien traiga sus propios envases y vamos a tener estaciones desinfectantes afuera, eh, adentro y afuera de los um, salones y en los uh, descansos. No todos van a poder salir al mismo tiempo o ir al baño al mismo tiempo. Van a tener descansos estructurados para minimizar la inter interacción. Entonces la recomendación de Marta acerca de tener que los niños vengan algunas veces a, a, a la escuela, es exactamente como va a ser. Algunos van a venir um, dos o tres días al, a la semana, quizá no todo el día y quizá otros estudiantes van a venir unos días a la siguiente semana para minimizar el número de estudiantes que a, asisten en persona. Entonces, para la segunda pregunta, ¿cómo vamos a mantener este distanciamiento social? En todos nuestros salones en este momento ya están ya aquí, ya sacamos los um, escritorios. No tiene el mismo número de escritorios. Tenemos los marcadores uh, de distanciamiento social en todas las áreas comunes. Y así es como vamos a si estoy estudiante un, a, a estudiantes de tercer grado. No voy a tener 24 estudiantes. Voy a tener como 12 al mismo tiempo y así es como vamos a mantener este distanciamiento social. Espero que esto ayude. Y ahora la, el condado solo ha permitido que las escuelas reabran para los grados uh, prima, de primaria, no, no secundaria ni preparatoria, en, pero seguimos dando apoyo en persona, Este en persona, para secundaria y preparatoria. Uh, se, ha se ha reducido esto a no más de 20 o 25% de estudiantes a la vez. Gracias, doctor Crossway. Veo algunas preguntas que entraron. Gracias por usar el chat. Mi hija va a, a, a primaria y es de educación especial. Como cómo sé a qué escuela va a ser transferida? Doctora Tinkens, entonces gracias. En este momento ya tuvimos esa pregunta esta mañana. Entonces, cuando vamos, es, es la escuela a la que está asistiendo actualmente. Entonces luego se va a ir a CCMS, pero si desea asistir a Hustler, entonces puede entrar al sitio web y acceder a nuestro liga de Google para solicitar la transferencia. Entonces luego sí se uh, si sí se irá a CCMS de acuerdo a nuestro patrón. Muchas gracias. Tenemos una pregunta que acaba de entrar. Ah, muchas gracias por usar esta opción. Entro a nuestro correo electrónico. Mi hijo va en sexto grado en Helen, Helen Keller. Irá a hoster Quiero saber si van a enviar la solicitud por correo normal o si tenemos que recogerlas o cómo se registran a los estudiantes. Entonces, nuestro plan en este momento es que sea electrónico y también que se envíe por correo electrónico y ninguna de los uh, funciona para usted. También podemos, puede venir en persona o se los podemos enviar a su casa, no vamos, no vamos a poner ninguna barrera. Gracias. Muchas gracias. Ah, tenemos de Educación Especial de Linwood High School. Dónde van a dónde van a transferir a estos estudiantes y cómo será para ellos? Nuestro los estudiantes de necesidades especiales que asisten a Linwood High School, ellos no, no habría una transición para ellos más que la transición a la, al campus de Hollywood Middle School, Tendrán los mismos servicios, las mismas clases, solo que en un campus distinto. Espero que eso conteste la pregunta. Podemos hacer un recorrido cuando nuestros hijos regresen para asegurar que se están, al, que están haciendo la limpieza adecuadamente. Doctor Crossway quiere contestar, claro. Entonces la la, la respuesta fácil y rápida es que nos, nosotros queremos como como padre de, y miembro de la comunidad que se sienta seguro al dejar a su hijo. Hemos estado haciendo recorridos y entonces si pueden acompañarnos en alguno, a, su, o puede hablar con su director de la escuela. Tienen pequeños grupos para mantener este distanciamiento social, pero se, es, definitivamente sí pueden tener este recorrido. Ok, muchas gracias. Los, los maestros van a estar vacunados antes de que regresen a la escuela. Doctor Crossway. No estamos recomendando firmemente que todo nuestro personal y adultos que reciban la vacuna, eh, pero um, no está. No estamos obligando que estén. Sabemos que para algunos pueden tener algunos otros tipos de cuestiones de salud para que sean vacunados. No soy experto médico, pero yo sé que yo sí voy a, a aplicarme la, la vacuna y también estamos animando a nuestro personal a que se vacunen. Y si pudiera agregar... Y, con respecto, recibimos mucho la pregunta de vacunas de los estudiantes, que si se va a exigir que los estudiantes se vacunen. O sea, quiero decirles que actualmente no hay vacuna para estudiantes menores de 16 años. O sea, solo hay vacunas disponibles para aquellos que tienen 16 años o más. Entonces, hay para las vacunas, quizá las vacunas para personas de 10, 10, 10, menores de 16 años, pueda estar disponible hasta el otoño. Entonces ahorita no hay requisito o, al, o alguna obligación de que los estudiantes estén vacunados. Right. Muchas gracias. Um, También uh, quiero decir, el señor Broda dice que levantó, levantó su mano varias veces. Solo quiero part, decirle que podemos tomar su pregunta. To Así ah, si lo and envía so so por medio del chat. Muchas gracias por eso. ¿En tu, ah, ¿Cuándo empiezan los registros para Hustler y cuál es la liga que debo usar para registrarme? Um, doctora Jenkins. entonces ahora to, todo, todos los uh, personal administrativo de están trabajando para para programar estas clases. Entonces, quizá dos semanas más cuando ya tengan todas las clases y las selectivas y, y entonces recibirán un anuncio por correo o por carta del director que les dé la información respecto a cuándo va a empezar el registro. Muchas gracias. El señor Rodas dice, ya, ya respondimos sus preguntas. Muchas gracias. Nuevamente, quiero decirles uh, respecto a nuestro correo electrónico, que lo envíen a meetingquestions.org para que les enviemos una respuesta privada y directa. Entonces vamos a esperar a ver si nos llega alguna otra pregunta. Alguien, algo más que quieran preguntar, pueden hacer a través del chat. Tenemos una pregunta aquí. Habrá pruebas para para COVID para el personal cuando regrese la escuela en persona? Doctor Lucas, ¿quiere contestar? Sí, claro. La pregunta, la respuesta es sí. estamos trabajando en este momento con el laboratorio que está aquí en el sur de California, que nos ayudará a administrar las pruebas periódicas a nuestros empleados. Muchas gracias. Y también quiero recordarle a todos que esta estas sesiones informativas han sido grabadas y están y se publica y está, están publicadas en nuestro sitio de distrito en my www.mi y para más información. ¿Dónde busco las uh, clases selectivas para Hostler? Doctora Jenkins quiere contestar. Gra hola, Acabamos de completar una página web para todas nuestras escuelas secundarias que detallan todas las electivas y eso estará en línea en uno o dos o dos días. Y, te, y, y hoy tuvimos todos los de CCMS hoy y todos los de Hostler también están ahí para la transición. Entonces bus, busquen esto en las redes sociales en los próximos días. Este será una liga y podrán ver cuáles son los programas y en dónde están estos ubicados. Muchas gracias. No veo ninguna otra pregunta. Entonces, quiero agradecerle a todos uh, por sus preguntas. Y queremos seguir continuando las, uh, contestando sus preguntas a través del correo electrónico. Acaba de llegar una. Cuando, cuando abran las escuelas primarias, todavía estará disponible uh, el aprendizaje en línea si es que no queremos regresar a nuestros estudiantes a la escuela. Doctora Jenkins, ¿quiere contestar? Sí, claro. Eh, aunque estamos haciendo planes para regresar en persona, eh, a la opción virtual siempre será una opción para nuestras familias. Tenemos la academia virtual en este momento. Si sí decide cambiarse, pero una vez que regrese a la escuela y optan por quedarse la opción de, en línea, también estará disponible para usted. Y al final de esta semana estarán recibiendo una encuesta de su escuela su escuela del director actual de su escuela respecto a sus opciones en en cuanto a estas aperturas de las escuelas. Okay, Muchas gracias yeah, y quiero agradecer nuevamente a todos por su por enviarnos sus preguntas. Quiero le doy la palabra al doctor Crossway. Gracias, señor Corner. Y gracias nuevamente por compartir, ¿no? por acompañarnos hoy. Y antes de cerrar la reunión, la doctora Castro le voy a preguntar si quiere dirigir algunas gracias. palabras. Muchas gracias, superintendente, doctor Crossway. Gracias, familias y comunidad, por asistir a la sesión informativa de hoy y por compartir sus preguntas y preocupaciones. Los la seguridad de los estudiantes y del personal es nuestra prioridad. Y a medida que navegamos estos cambios, um, continuaremos con nuestra comunicación continua. Y, y seguiremos escuchando sus preocupaciones. Estas sesiones nos ayudarán a resolver para que podamos responder rápidamente y, y de manera responsable para seguir ofreciendo educación de calidad a sus hijos. Seguiremos utilizando las, las plataformas para compartir información a medida que esté disponible pero mientras tanto, siéntanse con la libertad para contactar a nuestro distrito si tiene preocupaciones o preguntas adicionales. Por favor, manténgase seguros y que todos a su alrededor estén seguros. Y nuevamente, gracias y buenas noches. Y gracias por su participación y que pase buenas noches. Doctor Crossway. Gracias, doctora Castro. Y gracias nuevamente por su liderazgo y su disponibilidad para compartir tiempo con nosotros. Uh, yo solo quiero agradecerles a todos por acompañarnos. Quiero agradecerles a nuestros administradores, a Jamal Corner por facilitar la sesión. N nuestra traductora Elizabeth Orozco por hacer un, un increíble uh, trabajo y agradecerles a cada uno de los, ustedes por acompañarnos con esto. No se van, se van a ir. Después de esta sesión se van a ir con muchas más preguntas. Entonces, nuevamente pueden enviarlas a meetingquestions.org. Todos estamos aquí para ayudarlos. Por favor, contáctenos por cualquier preocupación o pregunta adicional. Queremos escucharlos y tengan en cuenta que vamos a tener esta encuesta respecto a la reapertura de las escuelas, pero también cualquier pregunta o preocupación que tengan con respecto con respecto a los de los estudiantes que se van de Lingwood High School, Linwood Middle School y como dije al principio, queremos que sea el, esto lo más transparente posible para ustedes y con esto nuevamente muchas gracias y sigan cuidándose usen sus cubrebocas y no no se junten con personas que no sean de su casa uh, mantenga su distanciamiento social y gracias por todo lo que hacen por las familias la, por su comunidad y por uno por el otro muchas gracias y buenas noches esto concluye nuestra sesión gracias por acompañarnos